Purchase your track today. Sampler. Oh. Ya desperté y tú no estás, no sé qué hacer sin ti, mi amor, sin tu calor y sin tu voz. Hoy la casa está vacía, mi alegría está perdida. Siento que ya no hay salida, el pasado no es borrado. Siempre estás en mi mente, sé que crees que es mentira. Tú te alejas de mi vida, muchas dudas se acumulan. Quiero hoy a ti decirte: mucho es mi sufrimiento, porque lejos no te quiero. Como hago para olvidar, que hago para no extrañarte, por las noches no soñarte y de mi mente sacarte. Oh, ya desperté y ya no estás, no sé qué hacer sin risa. Tu mi amor. Mi vida iluminabas con tan solo una mirada, por las noches me abrazaba, mientras yo a ti te cantaba, siempre a mí te aferraba, nuestro amor era el más lindo, la luna a ti te daba, solo con una sonrisa mi vida la alegraba, muchas cosas tú y yo vimos y también muchos vivimos, muchas cosas yo te di para verte así feliz y jamás me imaginé que un día me dejaras, que no era tu infinito. De verdad no lo esperaba, que te fueras de repente Y ahora todo lo veo oscuro, todo eso terminó Yo me la paso triste, mis días son muy grises ¿Por qué razón te fuiste? ¿Por qué tú me dejaste? Esas son mis preguntas, decías que me amaba Y que jamás te iría, por dentro y estoy roto Vacío y muy solo, perdido hoy me encuentro Dentro de un laberinto y no sé cómo salir oh. Ya desperté Y tú no estás No sé qué hacer Hoy oh, siento un dolor Mi corazón Roto quedó Hoy oh, te digo amor Dios querido soy